Nos hemos venido hasta tierras zamoranas, concretamente entre las comarcas de Alba y Aliste para conocer a la agrupación folclórica Manteos y Monteras. Pues como bien os veníamos diciendo, aquí estamos, en la provincia de Zamora, con esta agrupación tan maravillosa, Manteos y Monteras. Vamos a hablar con Cristian, que es el coordinador, de alguna forma, también de las actividades que venís realizando dentro de esta agrupación folclórica, porque sois una agrupación folclórica. Agrupación folclórica, eso es. Todos nosotros lo formamos, hombres, mujeres de distintos pueblos de toda nuestra comarca, Estamos en Aliste, pero también nos abarcamos hasta Alba. En todas esas dos comarcas es lo que abarcamos. Concretamente, ¿a qué lugar tan precioso nos habéis traído? Pues mira, estamos en el Castillo de Alba. Lo tenemos en el fondo, lo tenemos atrás. Hemos querido traeros con este paisaje para que veáis perfectamente lo que se ve en este pueblo y sobre todo para estos sitios donde vamos a encontrarnos, para estos bailes que vamos a hacer a continuación. El tema que acabamos de escuchar. ¿Esto es un paso doble, ¿Es un charro? ¿Esto qué es? Pues mira, es un agarrado, es un agarrado. pero es verdad que nosotros lo hemos corregido, lo hemos recuperado como eh, charro y así Ajá. es como lo hemos mostrado y lo queremos ver, que se vea todo el mundo de esa manera. Anda marinero. Anda es... marinero, eso es. Robledo de Sanabria, de ahí viene, de, de esa comarca de Sanabria, que es verdad que Sanabria es bailes, son bailes muy movidos, en pies, en brazos y muy enérgicos, que eso Ajá. sí que es verdad, que se ven siempre. Háblanos un poco de Manteos y Monteras, esta agrupación desde cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo lleváis eh, trabajando, haciendo labor de investigación, etc. Háblanos un poco del origen y los objetivos de vuestra agrupación. Pues mira, la verdad que empezamos en el año 2011. En 2011 eh, nos juntamos, se juntaron unos poquitos de estos integrantes que veis aquí detrás, a hacer una actuación, a ver, nos llamaron y a ver lo que podíamos hacer. A partir de ese momento, como gustó ese día, eh, se fue saliendo más, nos fueron llamando más y nos lo empezamos a replantear y a formar ya ese grupo para meter ya más variedad. ¿vale? Es verdad que nos centramos muchísimo en actividades, o sea, fiestas, eh, folclores, lo que hacemos, pero también es verdad que misas, también es otra de la particularidad que estamos intentando recuperar y hacer, misas uh -huh. castellanas, misas tamoranas, las actividades de folclore es verdad que por la tarde en esas fiestas patronales es lo que más eh, se ve también, la verdad, porque estamos en una comarca que hay muchas fiestas, se lleva mucho a grupos de folclore y es lo que hacemos sobre todo. Pues mira, necesitamos unos minutos para que toda esta gente se prepare para el siguiente baile. Así que en unos minutos regresamos aquí en El Castillo de Alba, con ellos, con Manteos y Monteras. Me han dicho que eres de I okay. okay. okay. Aquí regresamos de nuevo con Manteos y Monteras, esta agrupación folclórica. En este caso, vamos a hablar con Andrés y con Maribel. Muy buenas, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias y bienvenidos. Oye, qué sitio más bonito, reitero y repito, al cual hemos venido aquí al Castillo de Alba, Alba. Castillo de Alba. Oye, me gustaría preguntaros acerca del trabajo de investigación, del trabajo de campo que con vuestra agrupación lleváis haciendo. Así es, como muy bien apuntaba Cristian Román, eh, Mateo Simonteras nace en el año 2011 y a partir del año 2014, en los años 2014, 2015, 2016, en esos tres años recorrimos muchísimos pueblos de Aliste, de Tábara, de alba eh, hablando directamente con la gente mayor, con esas personas que tienen una memoria vamos, increíble y, y que re recuerdan de su niñez pues canciones, eh, melodías, bailes y vamos, impensable todo lo que hemos recogido. Habéis recogido mucho material y imagino que también habéis tomado testigo a nivel de grabaciones, de audio, de vídeo, etcétera. Gente normalmente cuando abre las puertas de su casa y las puertas de su corazón, eh, la verdad es que muestra muchas veces mucho más que incluso lo que vamos a buscar cuando vamos a visitarles, ¿verdad? Es cierto, al principio, bueno, son un poco reacios, pero en Aliste siempre hemos sido gente muy abierta. A nosotros nos conocen y, bueno, nos meten hasta la cocina, hasta el fondo, hasta la, hasta la chimenea y al final eh, empezamos con poquita cosa y luego eh, nos invitan a cenar, porque esto siempre es por las noches y luego terminan contándonos historias y grabaciones que, bueno, que muchas veces nos acaban las baterías de las grabadoras. Mucho del material que vosotros interpretáis a la hora de cantar, de bailar, etcétera, eh, proviene de todo ese trabajo de campo que la gente os ha cantado y os ha comunicado. Así es, y es lo que a ellos le decimos en agradecimiento a todas esas personas que nos transmiten su saber. Nosotros eh, lo que hacemos es agradecérselo llevando todas estas melodías, eh, todas estas canciones y bailes a, a las actuaciones que, que, por donde vamos y transmitirlas tal cual ellos nos las enseñaron sin ninguna modificación, originales como ellos nos las enseñaron. Pues hacerlo bien. Al final eso es un eslabón más verdad, en, en esa cadena de, de la transmisión. Ahora se me ocurre una pregunta que siempre me gusta haceros a las agrupaciones de este tipo. Pensáis, en vuestra opinión, que esta transmisión del folclore, de la música de raíz de verdad, de la, de la que proviene de la tierra, eh, su futuro está asegurado con eh, actuaciones escenográficas, ¿O por contra pensáis que todavía tenemos que seguir manteniendo los contextos en los cuales estas canciones se cantaban y los sitios en los cuales se bailaba de una manera determinada? Bueno, hay aquí ciertas discrepancias entre unos grupos y otros. Nosotros queremos ser muy, muy tradicionales, mantenerlos, mantenernos eh, en, en el origen de donde proviene todo esto. Y bueno, lo que podíamos escenificar, cuando son canciones de siega, pues era segando, cuando son canciones de trilla, trillando. Pero bueno, eh, habría que llegar, llevar muchas cosas a los escenarios y, y bueno, pues eh, no podemos, pero sí que nos gustaría. Sin duda, Manteos y Monteras, una agrupación muy interesante con los cuales vamos a continuar hablando dentro de un ratito. Vamos a continuar charlando con Ludi, Gemma, Marisol, Diana y otras de las alumnas de la Escuela Alistana de Folclore. En este caso, Ludi es la directora, la directora de esta agrupación, de esta Escuela Alistana de Folclore. Muchas gracias por atendernos hoy aquí en este sitio tan bonito, en este Castillo de Alba, ¿verdad? Que es donde estamos. Sí, efectivamente. Estamos en Castillo de Alba, que han decidido venir a hacer aquí la grabación, porque, como bien han dicho antes, hay integrantes tanto de la zona de Aliste como de la zona de Alba. Entonces el... ellos, bueno, pues entre todos ha decidido y como la otra vez había hecho en Aliste, ahora se ha hecho en Alba, bueno, Perfecto. pues para compartir. Hay que repartir, sí, señora. ¿Mm? Lo que acabamos de ver ahora, curioso, una entrada de baile, luego con una jota, ¿nos puedes hablar un poco de ella? Sí, es la jota de Villa, el campo. Esa la recogimos eh, con Tomás, un gran amigo del grupo Los Campusinos, que bueno, pues un día dijo que por qué no hacíamos algo, que nosotros que teníamos gente joven y demás, que por qué no hacíamos una jota bonita, y se la enseñó al grupo de dulzainas, bueno, y, y también al grupo de flauta. Entonces, eh, bueno, pues él nos explicó que antiguamente, eh, lo que hacía el, el de flauta, que era ir cuando tocaban a misa y demás, iba por las calles de los pueblos, iba sacando a la gente de casa, Ajá. él iba tocando hasta la puerta de la iglesia y bueno, pues toda la gente le iba siguiendo. Entonces, un poco lo hemos ido representando con el grupo de folclores, lo que hemos que hecho. Viva, que viva el acompañamiento como decían <ríe> antiguamente. Sí. Háblanos un poco de esta escuela alistana de folclore, cuáles son las líneas de actuación que tenéis, los diferentes instrumentos que trabajáis y un poco cuáles son los objetivos objetivos generales que os planteáis dentro de la agrupación. Bueno, pues la Escuela de Folclore mmm, se fundó en el 2013, un, dos años después de abrir la agrupación. Fue un poco una iniciativa pues, porque la gente nos empezó a preguntar que por qué, bueno, que había muchos niños en la zona y que por qué no hacíamos algo similar a lo que había en Zamora. Pero bueno, nos encontramos con el problema de que nadie nos echó una mano, el consorcio decía que había otra escuela y bueno aunque le siente mal, pero efectivamente así fue, y entonces eh, como la agrupación empezó a hacer muchas actuaciones y se cobraba poquito, pero como eran muchas, pues pudimos, todos los principios, tanto papeleo y todo, pues lo pudimos sacar de la agrupación y ahí estamos, o sea, se hizo todo y empezamos. Y con un éxito tremendo, porque teníamos un local que nos había dejado el Ayuntamiento de Alcañices, que la verdad que se portaron fenomenal con nosotros, en cuanto se le planteó fueron los primeros que nos echaron una mano, y nada, pues eh, se apuntaron 163 oh, alumnos. Bien. Entonces, el eh, local que teníamos no nos daba ni para una, vamos, ni para una parte de ellos. Y nos cedieron la, la estación de autobuses de Alcañices, que es donde actualmente tenemos la sede y donde damos las clases. Gemma, tú eres una de las monitoras de, de esta escuela, háblanos un poco de los diferentes instrumentos o los diferentes, eh, diferentes ámbitos los cuales trabajáis. Eh, sí, nosotros en nuestra escuela impartimos clases de baile, eh, tenemos el baile para la gente eh, mayor, como decimos nosotros, y después el baile infantil que para nosotros es muy importante, cerca del 60% de nuestros alumnos son, son niños y son el futuro de nuestra zona. También tenemos eh, flauta y tamboril, que tenemos a nuestra profesora Marisol, percusión, que es Diana, que está allí con las niñas, después tenemos también Dulzaina y Gaita, y por otro lado tenemos... Que también es profesora de la escuela, eh, canto y pandereta, que se encarga Ludi. Oye, que me encantaría volver otro día. Tengo que volver yo otro día aquí a esta zona, al Castillo de Alba, donde me llevéis para seguir conociéndoos en profundidad y seguimos charlando en torno a vuestras actividades y muchas de las cosas que queréis mostrarnos a todos los telespectadores de Castilla y León Televisión. ¿Nos parece bien? Sí, encantado. Pues así hacemos. <risa> en unos meses regresamos con ellos, con manteos y monteras.